Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz lunes, feliz inicio de semana en la presencia de Dios. Vamos a aprovechar este momentico que el Señor nos permite vivir para dar gracias, iniciar la jornada con gratitud al Señor. Cada uno en un momentico vamos a darle gracias a Dios mentalmente. piensen en todas las bendiciones recibidas. Y vamos a decir juntos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio está tomado en San Marcos capítulo 8, versículos 11 al 13. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ah, ¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad les digo que no se le hará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se entristece porque los fariseos y los que están ahí tienen un signo para creer. Quieren ver, quieren ver un Dios superpoderoso, quieren ver milagros para poder creer. Condicionan la fe al milagro, al signo. Y Jesús se va. A esta generación no se le hará un signo. Y pues esto es para esta semana, para inicio de semana, mis queridos hermanos, un reto. ¿Cómo es nuestra fe? Condicionada a signos, a milagros. ¿Nuestra fe está puesta en el Señor? Vamos a darle gracias a Dios por el regalo de la fe, por el don de la fe. A pedirle al Señor que aumente nuestra fe en medio de nuestra limitación, en medio de nuestra pequeñez. Señor, aumenta nuestra fe. Permítenos ver esos signos que cada día tú realizas. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, feliz día. Dios los guarde y los protege.